Yo voy a dar unos datos de información más local de un estudio que hemos hecho entre Emotiva, Future for Work Institute, Both y la Fundación, la séptima semana de confinamiento con un panel de mil trabajadores españoles. Os comparto datos sobre cómo han vivido lo que ha traído consigo la COVID. Un 66% de los encuestados piensa que la situación económica será peor. Los más pesimistas son los jóvenes y las mujeres. Los jóvenes llegan al 76%, las mujeres al 75%. Los menos pesimistas son los equipos directivos, con un 56%. Significante la diferencia entre colectivos. El impacto en el estado de ánimo es muy evidente. Solo el 28% manifiesta que su ánimo es bueno o muy bueno bajando al 17% en el caso de las personas en ERTE. Este es un temazo. Solo un 50% manifiesta que ha sentido por parte de su empresa un interés sincero por él o por ella, con lo que estábamos viviendo, séptima semana de confinamiento. Y solo el 48% recomendarían su empresa como un buen lugar para trabajar. Un dato que baja el 37% en caso de jóvenes, operarios y personas afectadas por ERTE. Eh, estos datos reflejan para nosotros lo difícil que va a ser tirar adelante proyectos si no eh, adoptamos determinados cambios.